han echado un herbicida como decía hoy hemos venido para eso para echar una mano a esta compañera y hemos estado haciendo todo el perímetro que habéis visto en las anteriores imágenes de la zanja y poniendo toda esa malla de gallinero porque se les escapaban los animales y bueno, eh, había un campo que habían echado herbicida por ahí para proteger los animales que no les pase nada, pues hemos venido otra compañera y su marido pues a, a echarle un cable y hacer este cerramiento que no es mucho, es un, un trocito hermoso, luego la voy a hacer una pequeña entrevista para que ella misma os diga lo que mide este, esta parcelita que está muy bien, para los animales está muy bien, incluso para hacer un pequeño huerto está genial y nada, lo dicho, en un ratito vais a ver la entrevista con Almudena cinca Almudena Sandra estoy grabando la, la intro pero bueno bueno, lo prometido es deuda aquí tengo a la protagonista de este... Parcelilla que, que habéis visto hace un, un ratito Y aquí está ella, Almudena Finca Almudena, dijéramos, eh <ríe> Una emprendedora nata Así bueno, que, bueno. que sí, hombre, que sí eres emprendedora No te quites ningún mérito Bueno, muchas gracias, Diego Bueno, vamos a ver, Almo Dime ¿Qué es lo que te ha llevado a hacer todo esto? Lo primero Uf, ¿Qué es lo que te bueno. motivó? Pues mira, yo he estudiado Ingeniería del Medio Natural, uh -huh. y siempre en la carrera se habla mucho, y bueno, en las noticias, lo del tema de sostenibilidad, pero yo creo que se he quedado muy corto con la palabra, ¿no? O sea, sí. mucha teoría, pero llevarlo a la práctica y, por ejemplo, también a nuestro día a día, pues veía que faltaba eso en mi vida, de uh -huh. cómo hacerlo todo más sostenible. Por ejemplo, la, todos los restos de comida que tiramos a basura, uh -huh. que no se cierren esos ciclos de los nutrientes del de carbono, del nitrógeno a mí eso, porque yo lo había estudiado, ¿no? el tema de ecología y decías, pero es que todos los días se está tirando un montón de cosas que no están siguiendo ese ciclo entonces para uh -huh. mí fue como si encuentro un lugar lo voy a intentar llevar a cabo eso sobre todo y gracias a la familia, que es lo que me has comentado estando comiendo Que por cierto, nos han invitado a comer una delicia Un cocido castellano que se quitaba el hipo Pónete frío, Segovia Hombre, no! ya te digo Eso sí, hay que decirlo Estamos en Segovia, la provincia de Segovia En Mata de Cuellar, Ay, Cuellar sí. Por cierto, yo... Particularmente me voy a autoinvitar más adelante, Yo así te que voy a invitar igualmente. Así pues que... perfecto, aunque no sea trabajar o aunque sea trabajar da lo mismo, da igual, da igual porque aquí además es como decimos los eh, los castellanos y salmantinos, aquí se curan los jamones, señores. Hace un frío hoy que te mueres. Sí, a pesar de sentir, ya... Se nota, Miro, se nota. Bajas temperaturas y a pesar de Sí, sí, la verdad es que hemos acabado todito, todo... Ya estaba esa valla, ¿vale? Toda ella, pero lo que hemos estado haciendo es reforzando la parte de abajo, porque las señoras gallinas y demás... Y cabras... Y cabras que andan por ahí comiendo <risa> ahora, pues nada, ahí estaban. Comiendo y se colaban por ahí. Por todos los lados. Por todos los sitios, así que nada. Sí, sí. Aparte ya de todo esto, ¿qué más proyectos tienes en esta parcela? Pues yo lo que quiero al final es que la gente, con un simple paseo por aquí, que va a haber caminos y alrededor pues, se van a ver diferentes cultivos, uh -huh. los animales, yo lo que quiero es que al final la gente vea qué es la permacultura, qué significa, uh -huh. y la cultura ecológica. De alguna manera que con un paseo sencillo, a partir de viendo carteles, pues el propio cultivo, que uh -huh. lo vean y cómo está todo relacionado, pues... Vean eso, cómo al final en poco espacio se puede crear un ecosistema muy uh -huh. diferente y más natural y todo. Y además pues aprovechar con la asociación de aquí, con la gente, y a mí que me encanta el tema de educación ambiental, hacer talleres o hacer una explicación o uh -huh. simplemente juntarnos como tú y yo, vega, gente que ama los huertos y todo, pues solo ya con vernos y comentar. Uh -huh. experiencias, un intercambio de... Sí, sí, un, un te contén como, como se suele esto, decirlo eh, italianamente ¿vale? Sí, sí. <ríe> que sea todo recíproco y que cada uno pues de nuestra propia sabiduría podamos ofrecer a los compañeros o amigos o a quien sea o familia decirles, pues mira, yo te ofrezco mi sabiduría esto. para que tú la puedas llevar a cabo y ya está y yo como eso me encanta mí a meterme yo en mis berenjenales, mmm, pues nada yo ya me he ofrecido... Sí. Para Almu que el día que haga el huerto, pues aquí me aquí me tiene, si no me pilla trabajando, ojalá por una parte, eso sí, si lo haces, darlo en fin de semana para que yo pueda venir. Y sí, porque sobre todo a pesar de que esto es, es particular, ¿no? Que uh -huh. va a ser privado. Sí, sí, va a ser, ser privado. Me ha dicho, claro. ¿Por qué no haces una granja escuela? Pues es que al final, con todos los trámites que hay que hacer, para mm. el poco espacio no merece la pena. Y aunque sea algo particular mío, donde voy a producir mis alimentos, mm -hmm. aunque luego se lo dé a vecinos. Sí, bueno, a quien sea, claro, hacer el troque, por está, ejemplo. Que está abierto a la gente, que, que me llamen y dicen, oye, quiero verlo tal. Mm -hmm. y, y yo encantada, encantada de que vengan. Bueno, pues eso está genial, la verdad sí. es que sí. Además, mira, mujeres emprendedoras somos pocas. Sí. Vamos subiendo mucho, eso sí que es verdad Pero jóvenes como ella Contaditas, contaditas Yo me meto también Porque soy mujer emprendedora Pero bueno, yo ya tengo mis taquitos, mis añitos Pero no quiere decir que eso Pues Jolines, no No podamos hacerlo claro. El que estemos así, como que Dicen ciudades, por ejemplo Que tengamos un huerto, por supuesto Lo podemos tener, sea en terreno Como aquí, por ejemplo Que se hará en su tiempo o bien en macetas Que también se puede hacer en, un, en una terraza O algo y tal Y estoy viendo a una señorita Que bueno, está mirando el cubo De, de la basura orgánica que hemos traído Y mirad esa chiquitita Es que la chiquitita A mí me ha, me ha enamorado La, la enamorado? chiquitina ¿Eh? La chiquitina me ha enamorado Que tú también Sí, tú también me has enamorado sí Bueno, ahora Porque, bueno, antes aquí había bastante hierbas uh -huh. de altas Y para el tema de verano, porque aquí también se pueden producir incendios Sí, ya. sí, sí, claro, por Entonces supuesto Yo veía que, pues eso, meter primero a los animales para que vayan uh -huh. desbrozando, vayan moviendo... Bueno, esto ya... Sí, sí, eso, eso ya lo tienen bueno Lo han ido escarbando y lo bueno es que al final, uh -huh. como van excretando las heces, ¿no? Sí, sí Pues al final también ya están enriqueciendo el, el terreno, terreno. No tengo tanta prisa de, de que el, el, el corto, porque esta fase es muy importante, mm. porque es suelo que lleva bastante tiempo sin utilizarse. porque al final todo eso también va a traer biodiversidad exacto las heces, los escarabajos, eh, microbios, uh -huh. tierras, los, los chachitos de tierra, las lombrices que por todo. cierto, haciendo una de las zanjas he pillado una lombriz bastante hermosa y bueno yo creo que la gallina no pudo con él. Sí, sí, sí. Pero el gallo al final sí. Lo vais a ver en una foto que me pase luego al mud mudena y veréis que qué, qué pedazo hombre. No es lo mismo verlo en una foto que verlo eh, en directo, ¿eh? Era impresionante. Era impresionante de lo gordita que estaba. O sea, que estaba bien nutida, bien, bien maciza. Claro, es que de dentro, aunque es chiquitita, es una finca, es una Pero finca, claro. Es una claro. finca que va a tener un poco de todo, árboles, Ajá. un estanque, un invernadero, los animales, y todo eso se va a relacionar, ¿no? Sí, sí, es, bueno, sí. Bueno, un ecosistema diferente. Exacto, exacto, la verdad es que sí. Y todo eso que hemos ido estudiando en ese curso... Que es donde nos conocimos, eh, la verdad a muchos nos ha venido muy bien, a otros pues oye, no lo sé, porque tampoco, pero bueno, con los que más tengo contacto, ¿qué quieres chiquitina? ¿Qué quieres chiquitina? Ahora que, ¿Ahora que me voy, ¿te vas? <risa> bueno, bueno, la pequeñina, eh, pues lo que estaba diciendo, que todo es eh, como un círculo, ir ayudándonos pues todos. Y bueno, con los que más contacto tienes es lo que es lo que pasa, eh, les puedes echar una mano, ellos incluso te pueden echar una mano a ti en otros aspectos, Claro. pero todo lleva un fin, es el cuidar la tierra, porque como dice un compañero mío, youtuber, cuida de la tierra, que la, que la tierra cuidará de ti, así que como él mismo lo ha dicho muchas veces y ya casi casi me voy a coger su frase. Así que compañeros, muchísimas gracias por estar siempre ahí, muchísimas gracias por seguir dejando comentarios, muchísimas gracias a ti y a toda la familia que, que nos han acogido y que lo hemos pasado divinamente aquí, y sobre todo, gracias por cuidar la tierra, gracias por amar la tierra, porque de la tierra nacemos todos. Muchas gracias, hasta el próximo episodio, chao, adiós.